La contabilidad es un sistema que clasifica los datos porque estos son divididos en grupos de información según su tipo y así se pueden determinar como activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos o gastos. También se dice que la contabilidad es un sistema de registro, porque se ingresa la información de los movimientos de recursos económicos en los libros de contabilidad. Y se dice también que la contabilidad es un sistema de presentación, porque todo este proceso se lleva para que los interesados sean inversionistas, empleados proveedores o incluso clientes puedan conocer los recursos, las obligaciones y los resultados obtenidos de las operaciones en la empresa, para con esto tomar las decisiones más adecuadas acorde a su contexto. Los estándares de contabilidad son los lineamientos que orientan la preparación y presentación de los estados financieros. Por supuesto, estos son generados por entidades como el Financial Accounting Standard Board, FASB, que emite el marco conceptual de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos, conocidos como US GAAP. Otra entidad de reconocido prestigio es el International Accounting Standard Board, por sus siglas ISB, encargado de los estándares internacionales de información financiera NIF, normas que rigen en más de 100 países, entre ellos Colombia. En este curso haremos especial énfasis en las NIF, y para ello es preciso decir que existen dos normas claramente identificadas a nivel internacional llamadas la NIF PYME y la NIF PLENA. Como su nombre lo dice, la NIF PYME, PYME aplica para pequeñas y medianas empresas, por ello tiene un lenguaje y una operatividad más simple. Básicamente es una sola norma dividida en 35 secciones. Información sobre esta norma la conseguimos actualizada ingresando a la página www.ifrs.org. Por favor, hagan el proceso de registro que es completamente gratuito. Ingresen con su usuario que con ello tendrán habilitada la información. Es cuestión de ir a la pestaña Issue the Standards y desde ahí a la opción IFRS for SMEs Accounting Standards. Por último, damos clic para visualizar el estándar y ahí ya obtenemos todas las secciones de la norma. Por su parte, la NIF plena es para empresas más grandes y por ello cuenta con varios componentes importantes a saber. Las normas NIF, las normas NIC y las interpretaciones a estas normas llamadas sinif y SIC. En el caso de NIF plena, plenas, es posible visualizar la información desde la misma opción anterior, pero seleccionando ahora IFRS Accounting Standard Navigator. Observen que aquí aparecen todos los estándares divididos, en efecto, en IFRS, que son las NIF, y IAS, que son las NIC, pero también en las interpretaciones. Incluso puedes seleccionar aquellas normas que te sean de mayor interés, por ejemplo, la NIC 1, la podemos seleccionar acá arriba. La NIC 2 con inventarios. La NIC 7 que maneja el tema de efectivo y equivalentes. O validar si la norma está en proceso por algún motivo. Y eso es esta etiqueta verde. Hay un proyecto en progreso que puede significar alguna modificación sobre la norma. Y por eso nos lo señalan acá. Sin embargo, la parte que más les recomiendo es la pestaña justo al lado. Pues en este caso, cuando damos clic en alguna norma, vale, bueno, vamos a entrar a, a los estándares de contabilidad, NIF. Y si entramos a alguna norma, por ejemplo, la NIC 1, ¿no? sobre presentación de los estados financieros, nos aparecen materiales educativos para poder entender mejor la norma. Nos aparece la agenda de decisiones del comité de interpretaciones, también por fecha, y pues por supuesto enfocado en este estándar en particular y por supuesto también nos aparece todo el estándar al dar clic aquí en la esquina superior derecha, miren que acerca de el estándar, noticias sobre esta norma en particular y acá por supuesto miren que aparecen todos los objetivos toda la información, definiciones estados financieros propósito de los estados financieros, nos empieza a salir todo el detalle de, de esa norma en particular para que la aprenda de mejor forma. Dado que cada país tiene sus propios impuestos y sus propias costumbres, es normal que se tenga que legislar para lograr converger a la norma internacional. Colombia no es la excepción y por ello se expidió la Ley 1314 de 2009, y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por encargo del Gobierno Nacional, emitió el documento Direccionamiento Estratégico, buscando dicho proceso de convergencia, y también orientando a las empresas para que se ubiquen en uno de tres grupos a saber. El grupo 1 es donde están todas las empresas que sean emisores de valores, entidades de interés público y empresas de tamaño grande clasificadas como tales, que cumplan con algunos requisitos adicionales definidos en el Decreto 2784 del 2012, que se les adjunta dentro del material complementario para que lo puedan identificar por completo. Estas empresas aplican las NIF plenas. El Grupo 2 donde están las empresas de tamaño mediano y pequeño, que no son emisores de valores ni entidades de interés público. La totalidad de esta definición también se encuentra en el material complementario, decreto 3022 del 2013. Para todos sus fines, este grupo debe aplicar la NIF para pymes. Y por último, el grupo 3. Aquí tenemos a las microempresas y personas naturales o jurídicas, que pertenecen al régimen simplificado. Es decir, empresas que, aunque vendan productos y servicios grabados con el IVA, no son responsables de este impuesto. Esta clasificación la encontramos definida en el artículo 499 del Estatuto Tributario, parágrafo 3, donde se define con claridad quiénes son los que no son responsables del impuesto a las ventas. Este grupo tiene su propio estándar que se fundamenta en la NIF y que se encuentra consagrado dentro del Decreto 2706 del 2012.